Hola. Hola, bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This week, this week, in fact, yes, today, we are talking about... What was the problem? I, this just this week, is like, in this lesson, but normally I don't say vale. this week. We're talking about the five, five very, very important things that you should keep in mind when learning Spanish. Mm -hmm. Okay? Entonces, hablamos de todo en, en la segunda, segunda parte. parte. Before we start, we want to let you know that our website has now about, I don't know, 10 years worth of resources stuffed in it. So St it, it's stuffed in it. Yeah. <laughs> and lots of people go, I'm overwhelmed by Brifled. the website. <laughs> I'm overwhelmed by it. And you should be because it's 10 years worth of resources <laughs> stuffed in it. But all you have to do is Go, I'm going to show you now a few things that you can do on the website. Things that you can see, uh, free stuff. We've got loads of resources, okay? So make the most of the website. Don't be overwhelmed, all right? Because once you get used to it, it's easy. Y, sí, sí. Muy bien, Gordon. Perfecto. Bueno, and this is uh, advanced inter, uh, intermediate, so we're going to do this in Spanish, yeah? Muy bien. Bueno, Cintia, eh, aprender español. Bueno, yo aprender español... No, pero... Ha, bueno, he aprendido la... español también. Sí, también, verdad. también. Ver, ha sido un proceso. Pero español. bueno, eh, eh, es para ti eh, también esta... esta aprender idea. otro idioma. Otro idioma, sí. pero es un trabajo de por vida. Número uno. Sí, y ese, ese punto es muy importante porque mucha gente empieza con el pensamiento de que va a durar tres meses, seis meses, un año y ya. Sí. Y ya puede descansar y luego otro idioma, otros, otro año y ya, y ya es... ...políglota y perfecto. Claro. Y no claro. es así, ¿eh? Es, es, y no es así. Es de por vida, realmente. Sí. Por ejemplo, y no estamos hablando de, por ejemplo, otro idioma. Estamos hablando de, de tu propio idioma. Por ejemplo, el otro día, Cintia, tú estabas buscando algo en español... ...para entender una estructura española, ¿no? Sí. Que no entendías, ¿no? Tenías que buscar información. A ver, no, y tú... eh, sé usarlo pero no lo entiendo. Sí. No entiendo cómo explicarlo, sí. por ejemplo, sí, Entonces, me pasa. Y, y, y todavía estoy aprendiendo palabras nuevas, expresiones nuevas, que, en inglés también. Uh -huh. y, y llevo bastante tiempo en esta tierra <risa> y sigo inglés? aprendiendo el inglés, pero también con otro idioma o más, ¿no? Que tú sigues aprendi aprendiendo cosas nuevas de, del inglés, ¿no? Es que eh, aprender otro idioma, aparte de que tienes que aprender ese idioma, es que aprendes del tuyo. Sí. Porque tienes que aprender Mucho. a hacer comparaciones, cuándo sí, cuándo no, uh -huh. vocabulario... Sí. Eh, no sé, eh, ¿por qué usamos algo así en, en nuestro idioma y en otro idioma dicen esto diferente? Y aprendes de tu propio idioma. Sí. Y no solamente eso, sino aprendes lo difícil que es para otras personas hablar tu idioma. Claro, claro, sí. Pues, siguiente punto. Que no es fácil, que no es fácil aprender otro idioma, ¿vale? Da igual lo que te digan los anuncios de español en un fin de semana, ¿no? Español en un fin de semana, bueno, <risa> depende de qué <risa> español quieras hablar. Es, que, es cierto. Pero será un español muy interesante, ¿no? De hola, ¿qué tal? Claro, muy sí. bien. Como Tarzán, por ejemplo, pero bueno, si quieres. Sí, sí, pero no es fácil. Y, y lo que hemos visto, Cintia y yo, en nuestras clases de, de principiantes, que siempre eran clases muy grandes, ¿no? 30 personas sí. o algo. Después de unas semanas, teníamos a la mitad de, de los estudiantes. Sí simplemente porque mucha gente empieza y luego dice oh, pero es difícil ¿no? es que yo, yo creo que es igual que por ejemplo cuando uno aprende a conducir sí no uh -huh. claro, si hablas con alguien que ya lleva conduciendo muchos años y le preguntas, ¿es, ¿es fácil conducir? te dicen, sí, es fácil sí. si preguntas a alguien que acaba de empezar es difícil, y al principio tienes que Pensar en, es como muy consciente, ¿no? De, a ver, tengo que recordar que tengo que apretar el, el embrague para poder meter primera. ¿Cómo es primera? Ah, oh, primera es así. Vale, luego tengo que soltar, uh, y luego el acelerador, y luego... Es como mucho, mucho a la vez. Sí. Y al principio, lo haces de manera muy consciente, ¿no? Tienes que pensarlo de, ah, primera, no. Eh, poco a poco... Es, es inconsciente, cada vez es más claro, inconsciente, ¿no? De primera, claro. ya, es como más más automático, ¿no? Sí. sí Segunda, sí, sí. tercera. Y luego llega un momento que, que conduces sin pensarlo. Sí. Prácticamente. Es cierto, es ¿Vale? cierto. ¿Vale? Pero claro, hasta que llegas allí tienes que pasar por ese proceso, no puedes saltar sí. el proceso de la práctica. Y dicen que, que un experto hace que parezca muy fácil hacer la cosa, ¿no? Cuando un experto toca un violín piensas, bueno, well, pues fácil, ¿no? Sí. Yeah. Pero luego intentas hacerlo y claro, es, claro. es difícil. Claro. Entonces, no, no deberías... Deberías como mentalizar eso, de si va a ser un trabajo. Va a ser un trabajo duro, pero bien. Siguiente punto. Uh -huh. Que debería... Ser divertido, ¿no? Yo eh, añadiría, a, debería ser divertido, a, deberías tener un, un propósito, un, una, una motivación de por qué aprendes español. Sí. Si tienes una motivación, por ejemplo, ¿por qué has aprendido a, a conducir en el caso de que hayas aprendido? Pues porque quiero tener libertad, quiero poder ir... ...de compras... ...o quiero poder llevar a mi madre al hospital... ...o a mi padre al hospital... o que... ...tienes una motivación, ¿no? Sí. Siempre... Ajá. entonces ...aunque sea difícil al principio... ...tu motivación te mantiene, ¿no? Sí... sí. ...de no, pero lo hago porque quiero hacer esto... O, ...o quiero ir a trabajar en coche... ...o lo que sea... Uh -huh. Uh -huh. ...y con esto es igual... ...tienes que tener una motivación... sí ...¿vale? ¿Y sabes lo que es interesante sobre, sobre ese tema? muchos estudiantes han dicho que empecé porque tengo una casa en España porque mi, mi hija se ha casado con un español, algo así sí. pero muchas veces luego dicen pero ahora sigo y no sé por qué es una obsesión <risa> sí. ¿vale? pero para llegar allí a ese sí. punto tienes que, pasar, tienes que tener como dices, eh, dices tú, Cintia una motivación ¿Sí? Un porqué. Y la motivación está para los momentos en los que no es divertido. Porque hay momentos en los que aprendes y lo haces bien y dices, bien, pero hay momentos en los que es difícil. Y para esos momentos en los que es difícil, que la gente dice, es difícil, no quiero más. Sí. Ahí es cuando la motivación te dice, no, pero recuerda que lo haces por, por... esto, por sí. hablar con gente de, de, gente de otros países... Porque tienes una casa en un país de habla hispana, porque quieres conocer gente nueva, porque quieres aprender otro idioma, porque te gusta, te sí. gustan los idiomas, o porque te gusta el español, porque quieres o tienes una pareja hispanohablante, uh -huh. es que hay muchísimos, sí, hay muchísimas sí, sí, sí. razones. Y volviendo al, al punto original, <risa> eh, que no lo, no lo tomes tan en serio, que, que es un hobby. Es, sí. es una sabes una diversión de, de pasarlo claro, bien, claro. aprender algo, eh, ampliar tus conocimientos, sí. conocer a gente nueva. Es, es, es, entonces, debería ser, si hay momentos, como dices, de, de bajón. no Claro, hay momentos difíciles Pero, o frustrantes, por supuesto. Pásalo bien también, ¿no? Claro. Vale, siguiente. Hay muchos tipos de español. Muchos tipos distintos de español, ¿sí? La base, la base, la base es la base, La ¿no? base es la misma, o sea, si aprendes español, puedes hablar con cualquier persona que hable español, sí. ¿vale? Porque la base es la misma, igual que en inglés. Tú aprendes inglés de Australia, pero puedo hablar inglés con alguien de Inglaterra, o con alguien de Escocia, o con alguien de Estados Unidos, claro. porque el inglés es el inglés. Sí. Sí. Luego, como dice Gordon, sí, hay diferentes acentos, hay diferente vocabulario, vale sí. pero lo que es la base uh -huh. es, es igual, es la misma. Pero nombres, por ejemplo, los nombres cambian mucho. Aquí en España, del norte al sur, hay, hay un cambio grande oh, claro, de, de, sí. de nombres para ver. cosas. También expresiones. La, hay expresiones distintas en, en México, por ejemplo, eh, que aquí en, en España. En México usan el subjuntivo de forma diferente. En algunas ocasiones. En Argentina eh, tienen voz. ¿vale? Y en, también en otros países ¿no? cerca. En Uruguay. Uruguay. Y no, no se usa en otros, otros países. Así que sí vais a encontrar diferencias. Pero la base es igual. Pero es mm. como ir a los Estados Unidos yo. A veces entiendo todo menos unas palabras que, claro. que para mí no, no tienen sentido. Claro, ¿Sí? entonces, obviamente si, si te gusta un acento en particular, pues aprendes el vocabulario de ese país. Sí. O si tienes una casa en España, pues entonces aprende mejor aprender español de España. Sí. Pero no pasa nada, o sea, si aprendes español de México, todavía vas a poder conversar en España, simplemente que va a ser más fácil si conoces las expresiones y el vocabulario que se usa en España. Sí. Simplemente por facilidad, ¿no? Por... Uh -huh. Pero está muy bien tener un vocabulario o conocer el vocabulario o saber cómo se puede decir en otros países. Más La verdad amplio, es que más sí. amplitud, mejor. Sí, muy La bien. La verdad. Muy bien. Y el último... Nadie es el experto en cuanto a la gramática española. ¿Vale? ¿Y qué quiero decir con eso? Tú puedes hablar con 100 personas y hacerles la misma pregunta sobre la gramática española y vas a tener como mínimo 50 respuestas distintas, ¿no? Real. Sí. Es que entre familias no hay acuerdo a veces, ¿no? Eh, entonces, mucho cuidado a la hora de hacerle una pregunta a tu profesor a una persona en la calle y creértela, ¿vale? Es que... Puedes... Bueno, a un profesor, vale porque es un profesor que ha estudiado la gramática pero tener una pregunta gramatical y hacerle la pregunta a un amigo o a un familiar o... Mmm, te puede traer problemas. Porque claro, si no has, si no has estudiado la gramática, sí. te pueden responder cualquier cosa. Pero aún, aún así, siendo profesor, si yo hago, le hago una pregunta a un profesor español, de España, y luego a un profesor de Perú, es muy posible que haya dos eh, respuestas distintas. Yo recomendaría, si tenéis preguntas sobre el español, que se las hagáis a un profesor. Sí, sí. Claro, da igual que sea de Perú, claro. de Guatemala eh, o de España. Mejor a un profesor, porque va a saber responderos mejor que una persona que no sea un profesor. No por nada, a no ser que sea algo simple, como, no sé, qué significa micrófono. Bueno, micrófono es fácil, ¿no? Pero algo así sí, pero me refiero a, a algo de gramática, sí. como estructura. Eso ya yo lo reservaría para profesores. Sí. Más que nada porque te pueden dar una información, los amigos, con todo el cariño y la buena intención, por supuesto, ellos te van a decir su opinión o con su buena intención te pueden decir algo que te puede confundir a largo plazo. Sí, sí. Y también, eh, por ejemplo, voy a hablar de Greg de Canadá. <risa> vale. Vale. Greg pasa toda la semana hablando con, con gente, sí. con profesores, y sí. él paga a profesores. Sí. Y, y los profesores de otros países sí. casi siempre le, le, le dan otra manera de ver la misma cosa, ¿no? Sí. Entonces, es, es así, porque el idioma es tan fluido, tan... claro tan distinto en cada país que claro, sí. entonces por eso digo que nadie es el experto nadie tiene la, la, la última palabra ¿vale Perfecto. excepto la, la RAE la, RAE. la RAE. RAE tiene la última palabra <risas> también podéis mirar algo en la RAE sí si puedes Tienen entenderlo de dudas. si llegas <risas> a entender lo que dicen allá. <risas> vale, entonces muy bien esos son los cinco, o sea, las cinco cosas, ¿no? Qué bueno, podría haber muchos más puntos, pero estos cinco están muy bien. Sí, algo diferente esta vez. Vale, muy bien. Muchas gracias, Cintia. A ti, Gordon. Y gracias a vosotros por estar con nosotros. Prima. Y ahora <risa> nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós.